Bienvenido a la Sala Polimedia del Centro Carlos III de Cartagena. En este vídeo voy a enseñarte cómo podemos usar este pequeño espacio de grabación. Antes de venir a la sala debes haber preparado tu vídeo, por eso te recomiendo que realices un guión o un storyboard antes de venir. A continuación vamos a ver los elementos que compone la sala. La sala consta de dos pantallas, una inferior y una superior. Tres focos, uno a la izquierda y uno a la derecha un micrófono con un filtro anti pop y una cámara que es con la que estoy grabando y está situada encima de la pantalla secundaria. Este es el cuadro de luces. Los principales interruptores que tenemos que tener en cuenta son los dos de los focos izquierda y derecha y el interruptor de la luz roja, el piloto cuya posición superior es apagado y posición inferior es encendido. Debemos encenderlo cuando estamos grabando y apagarlo cuando terminamos de grabar. La de abajo es la pantalla principal. Se trata de la pantalla que se va a grabar, que además es táctil. Eso quiere decir que puedo interactuar con ella para, por ejemplo, marcar algo importante o señalarlo. La de arriba es la pantalla secundaria. Esta pantalla no se graba. Lo que tenemos en ella es la presentación y, además, una sección de notas, que son las notas que aparecen en el PowerPoint, que puedo utilizar para llevar un guión más extenso y poder hacer mi grabación más sencilla. Una vez que tenemos lista nuestra presentación podemos pasar a grabar. El programa es el icono verde que encuentras en la barra de Windows. Una vez abierto nos encontramos con una interfaz en la que podemos seleccionar un proyecto ya creado o crear uno nuevo pulsando el botón verde. Como ves, la disposición de la cámara abajo permite realizar un plano medio corto, esta sería la posición para estar sentado. Si queremos realizar un plano medio, es decir, aquel que te corta por la cintura, tenemos que colocar la cámara encima de la pantalla secundaria y ponemos de pie. Debes fijarte siempre en las líneas de encuadre, tienes que situarte dentro de ellas, acuérdate de encender los focos y antes de grabar, pulsa el botón para encender la luz roja. Una vez que estés listo, puedes pulsar el botón REC para empezar a grabar. Verás que aparece una cuenta atrás de 5 segundos en la cual puedes aprovechar para preparar tu presentación. Graba tu presentación y cuando termines, pulsa el botón mayúsculas FIN. A continuación verás la interfaz de edición del vídeo que acabas de grabar. Es una interfaz muy sencilla e intuitiva en la que puedes ir editando el vídeo conforme lo vas previsualizando. Para ello basta con que pulses el botón Play de reproducción para empezar a reproducir y visualizar el vídeo. Tienes tres botones con los que puedes elegir qué es lo que se ve en la pantalla. El botón amarillo servirá para que se vea lo que la webcam está grabando, es decir, tu persona. Si pulsamos el play, por defecto aparece la grabación del vídeo. En el momento que queremos cambiar para que aparezca la presentación, pulsamos el botón verde y si queremos que aparezca presentación y la persona grabada, pulsamos el botón azul. Si volvemos a pulsar, la persona cambia de lado. En cualquier momento podemos volver a previsualizar el vídeo dándole al play y cambiar los ajustes que queramos. Si queremos cambiar los tiempos también podemos desplazar directamente en la línea de tiempo los colores para que cambie el tiempo entre una imagen y otra. También podemos recortar un trozo del vídeo, para ello pulsaremos en las tijeras o trim y nos aparece un botón con un símbolo de más. Lo pulsamos y en el momento que queramos parar le damos a la pausa, todo ese trozo de vídeo quedará cortado, es decir, no saldrá en el vídeo final. Una vez hemos terminado de hacer los ajustes que queramos, podemos previsualizar el vídeo completo desde el principio, llevando el cursor al principio de la barra de tiempo y volviendo a pulsar Play. Cuando estemos seguros de que hemos terminado de editar nuestro vídeo, podemos pasar a publicarlo. Para publicarlo tendremos que pulsar el botón de Publicar, que está abajo a la derecha. Le damos un nombre representativo al proyecto Y se nos abrirá una interfaz que nos permite o bien guardar directamente el vídeo en un fichero MP4, un vídeo en el ordenador, o bien subirlo directamente a YouTube. Mi recomendación es que siempre lo guardes en un fichero para tenerlo disponible y además lo subas a YouTube. Ya dispones de la información necesaria para grabar tu vídeo educativo. Si necesitas más información sobre temas como accesibilidad, cómo subir los vídeos a YouTube y ponerle sus títulos, o cómo hacer una edición avanzada de vídeo, no dudes en visitar nuestro canal de YouTube.